Estamos embullados en política, embullados en encuestas. Resulta lo siguiente, amado. Tú sabes que se presentó el presupuesto de la nación para el año 2020. Así es. Un presupuesto que va a llegar a 997 o sea, mil casi millones un de. Casi un pesos, billón. Casi un billón. Que la mayoría del pueblo dominicano no, no sabe, sabe escribir qué es. ese número. Bueno, ya el presupuesto <risa> tiene errores, lo echaron para atrás porque hay 15 mil millones de, de pesos que no se sabe. ¿A dónde, ¿Para dónde van? ¿Para dónde van y de dónde salieron? Ay, ay, ay, ay. 15 mil solamente. Una, una cosita, ¿verdad? ¿Qué sucede? Ellos contemplan ingresos por impuestos y aduanales, esas cosa, por más de 700 mil millones de pesos. ¿Qué ellos pretenden con la plataforma digital? Atención a los jóvenes, a los jóvenes que usan el internet, a los jóvenes que compran, a los jóvenes que compran por internet, a los jóvenes que usan plataforma. ¿Qué contempla el gobierno del PLD? Ponerle impuesto a la plataforma de internet como Netflix, Spotify, ART y otras plataformas. Ese presupuesto general de la nación que piensa ponerle esos impuestos a todo lo que se llame eh, asuntos digitales, según señala el mismo presupuesto, serán aplicados a toda la plataforma de suscripción en línea aunque no se especifique el monto exacto de esos impuestos que van a cobrar, el proyecto señala que el mismo se aplicaría a la venta de contenidos digitales de plataformas internacionales a partir del 2020. Pero ese es un proyecto de ley. Sí, no, no, que está contemplado dentro del presupuesto. Se, com yeah. eh, se, se complementa en proyecto de ley al ser sometido a, la, a Es como la una Cámara. de las fuentes de ingresos para el presupuesto. Perfecto, ¿Te perfecto. ¿Te ¿Y cuál es la tendencia del mundo, señores? La tendencia del es mundo. Es liberar eso. Es liberar eso. Sí. Es liberar eso. ¿Qué pidió eh, el, el, el, el, el canciller en la ONU? Eh, la brecha digital. La brecha digital. Que aquí en el país... Eso se ha estrechado. Eso está bien. Liberar el mundo. Entonces, ahora vienen para ponerle impuesto a estas plataformas que nos ayudan a todos a hacer la vida un poco más fácil. Señores, una libra de ajo cuesta cuatro dólares. Aquí, aquí en nuestro país, 200 y algo de pesos. Y comprarla en China para venderla aquí, sale puesta aquí menos de un dólar. Por esa mafia que hay. Pero ahí la información. Sí. Estos impuestos digitales, según señala el mismo presupuesto, serán aplicados a todas las plataformas de suscripción en línea. Como debe de ser. Óyeme, no, pero, no, no. Óyeme, hay no. que abrir las oportunidades. No, claro. Yo entiendo cuál es que la se tendencia de... también. No, no, no. ¿Cuál es la tendencia también? Los autos eléctricos. Claro. Porque nosotros? Ahorita le van a poner una. Vacunada. No, no, no, pero, nos pero ponemos es diferente. y nos resistimos, no, claro, no lo es de lupo, los Estos autos, sí, autos sí, eléctricos que, lo que son soluciones medioambientales y soluciones al transporte y soluciones a la contaminación a sé, tienen tubiofos. muchísimas plataformas aplicadas. Claro. Entonces claro. le van a poner impuestos. Claro ah, no a los sí. autos eléctricos. Entonces, no. óyeme, la tendencia del mundo es autos eléctricos, internet abierto, plataformas digitales abiertas. ¿Para qué? Para motivar el desarrollo. Estas particularidades de autos eléctricos que el país se debe involucrar en esto y poner cargadores en todos los establecimientos comerciales modernos y exigirles desde el mismo departamento de planificación de todos los ayuntamientos y de toda que por, que obra pública, esos que pongan esos tomacorrientes, que se pongan a la vanguardia de los nuevos tiempos. Nosotros tenemos ahí mismo en Alibaba... Autos eléctricos de cuatro puertas De dos puertas y de cuatro gomas Que salen a 2500 y dos mil ochocientos Explica que es Alibaba Alibaba es una línea de compra una directa plataforma. Una plataforma, una plataforma de Que China. también le van a cobrar Tipo, tipo Amazon pero La más, es más grande del mundo capital, porque es de China al plantearlo Tú tienes municipios. un motor aquí Un motor de dos gomas que consume combustible, gasolina, residuos fósiles, eh, y te cuesta 100 mil pesos y 150 mil pesos, claro, y, maria, y, maria. y uno de cuatro gomas eléctricos, bien confortable para dos personas, ¿te cuesta lo mismo? Esto es de doble, de doble sentido, porque aquí la, la de consumo fósil son las grandes multinacionales que todavía cobran aún estando apagadas, pero me sí, refiero claro. a la energía. Claro. La energía aquí, entonces, cuando tú hablas de los municipios, no se ha resuelto algo que nadie lo habla ni lo toca. Y es que si te fijas, las, la energía servida en los municipios debe ser cobrada por Edenorte, luminarias de las calles, sí. al ayuntamiento. Sí. Pero que resulta, la propia ley de energía, la 125, establece que toda las EDO, todas las que sirven ese servicio, deben, cobrar, deben pagar mensualmente el 3% de lo que cobran en el municipio. Nosotros hicimos un cálculo al 2012 de que esa, de ese cobro que había hecho por servicio de energía EDE Norte en, andaba por los 7 mil millones. Nos correspondían unos... 300 claro, sí, o 400. No, espérate. Pero ese no es el tema. No, no tema. No, es que eh, tema Permíteme, déjame confundir. Está bien, pero... Óyeme una cosa. Entonces, cuando tú hablas de esto, ya. los ayuntamientos, ¿cómo no pagan la luz? ¿Cómo tú vas a alimentar estaciones... Para que el público, como incentivo, se conecte. No, no, no. Es que para optar por un permiso para ciertas construcciones, se le obligue dentro de los planos que incluyan... la Energía que... propia de los constructores. Ahora propia te... de los constructores. Pero...